He estado algo ausente de YouTube estos últimos días, pero prometo regresar con dinámicas y transmisiones en vivo para regalar mega blogs y mega costos y complementar así sus conexiones. Dejen en los comentarios qué sección es su favorita del canal y cuál les gustaría que agregara. Estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores y 100.000 reproducciones. Les estoy muy agradecido. ¡Blockers, cambio y fuera.